Capítulo 2, Las Armas de Dios Demos un paseo juntos. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo, antes del nacimiento de Jesús, antes de Daniel, antes de David e incluso de Jacob. Vamos a viajar hacia atrás en el tiempo hasta llegar a la época de Abraham. Pero no vamos a visitarlo a él. En este viaje vamos a ir hasta Sodoma para conocer al hermano Lot. Imaginemos que somos Lot y su esposa sentados a la entrada de la ciudad un caluroso atardecer en pleno verano contemplando los torbellinos de polvo que crea el viento en el desierto de pronto vemos dos siluetas humanas que se recortan a la distancia Vienen en dirección a nosotros por el camino que conduce a la ciudad y a medida que se aproximan nos damos cuenta de que son extranjeros de acuerdo con la buena tradición de los habitantes del desierto de aquella región los invitamos a hospedarse en nuestra casa y aunque en un primer momento se niegan, finalmente logramos persuadirlos de que nos acompañen. Después de la cena, mientras conversan como parte de la sobremesa, nos sentimos impresionados por su... Manera agradable de ser. Nos parecen las personas más amigables que hayamos conocido. Quisiéramos que en el pueblo hubiera más gente como ellos. Los instamos entonces a radicarse en el lugar... A quedarse y formar parte de la comunidad Pero ante esa sugerencia Nuestros visitantes se sumen de pronto en un extraño silencio Intercambian miradas de preocupación Y por primera vez nos sentimos incómodos en su presencia Cuando preguntamos si pasa algo malo Uno de ellos carraspea para aclarar su garganta Como si se dispusiera a decir algo Y luego hace una pausa mientras desliza su dedo sobre el mantel Ambos hombres permanecen en silencio durante un largo rato de alguna manera sentimos que tampoco nosotros deberíamos romper aquel silencio, así que permanecemos sentados y esperamos. Finalmente, uno de ellos decide hablar. Dios va a destruir esta ciudad, dice. Nosotros nos ponemos de pie de un salto. ¿Cuándo? Preguntamos. Mirándonos directamente a los ojos, nuestro invitado contesta. Mañana. ¿Cómo? Preguntamos. ¿Qué hará? Pero nuestro huésped guarda silencio Lo único que dice es lo siguiente Avisen a todos los familiares que tienen en la ciudad Que huyan por sus vidas antes de que amanezca No deben demorarse Es casi medianoche Pero salimos apresuradamente a la calle Al llegar a la casa de nuestro hijo Golpeamos con energía la puerta Un momento después escuchamos su voz ¿Quién es? Somos nosotros Mamá y papá Exclamamos Ábrenos Debemos decirte algo Es terriblemente urgente Nos precipitamos dentro tan pronto como él abre la puerta Hijo, saca a tu familia de esta ciudad Dios la destruirá mañana La boca de nuestro hijo permanece abierta de asombro Y da un paso hacia atrás Mamá, papá, ¿se han vuelto locos? ¿Quién les dijo semejante estupidez? Entonces señalamos hacia nuestra casa. Los extranjeros que están parando con nosotros. Ellos nos lo dijeron. Nuestro hijo mira hacia el piso y sacude su cabeza. Y entonces, con su mirada todavía fija en el suelo, exhala un suspiro y frota su frente con su... Mano. Un momento luego nos mira mientras sonríe de manera condescendiente. Papá, dice... Ya te dije que no metas esa clase de locos en tu casa. Están mal de la cabeza. Esta ciudad está perfectamente a salvo. Le rogamos, le imploramos y argüimos con él durante media hora, pero en vano. Nuestro hijo está convencido de que nos hemos vuelto fanáticos religiosos. Finalmente nos vamos de allí rumbo a la casa de nuestra hija mayor y su esposo. Obtenemos de ellos la misma respuesta. Papá y mamá se han vuelto locos. Cada uno de nuestros cinco hijos que se fueron de casa nos dicen que hemos perdido la razón y que no tienen intención. Alguna de abandonar la ciudad solo porque dos extraños digan que Dios la destruirá. Al llegar la mañana, toda la ciudad ha escuchado acerca del asunto y todos sus habitantes se ríen de ello. Todos parecen presa de un ataque de histeria mientras aquellos dos extraños nos toman de la mano y nos sacan, presurosos de allí. Aunque ya estamos casi a un kilómetro de la ciudad, todavía podemos escuchar el débil eco de las lejanas carcajadas. Pero los dos extraños no nos dan tiempo de escuchar. Huyen por sus vidas. Exclaman. No miren hacia atrás. Media hora después escuchamos un estruendo ensordecedor y nos damos cuenta de que la advertencia que nos hicieron aquellos dos desconocidos era cierta. Nuestros corazones se duelen por nuestros hijos y sus familias, pero tenemos que seguir avanzando. ¿Le parece ahora más real la historia de Sodoma? Espero que sí, pero sigamos imaginando un poco. Volvamos a Sodoma en el momento mismo en que el fuego y el azufre caen sobre ella. ¿Qué oiríamos decir a sus habitantes? ¿Cómo debieron sentirse apenas unos segundos o instantes después que el fuego cayó? ¿Qué pensamientos habrán surcado sus mentes? De algo podemos estar seguros, ya no se reían. No, no. Estaban dolorosa y terriblemente conscientes de que la advertencia que habían recibido la noche anterior era absolutamente veraz. Súbitamente, el dios de Lot, al que habían despreciado todos esos años, demostró tener el control pleno de la situación exactamente. Como Lot les había dicho. ¿Supone usted que Lot y su esposa se preguntaron si la advertencia de los ángeles podía ser una gran broma? ¿Estuvieron tentados a sentir que hacían el ridículo mientras los ángeles los sacaban de la ciudad en medio de la multitud escarnecedora? En ese momento el cielo estaba azul y las nubes de buen tiempo se desplazaban serenamente. No había en ninguna parte señal alguna de un desastre inminente, pero los ángeles gritaban, peligro, con todas sus fuerzas. Y todos, excepto Lot y su familia, estaban allí, de pie, riendo a carcajadas él y su esposa estaban huyendo de este supuesto peligro precisamente cuando el resto de su mundo estaba preparándose como de costumbre para otro día de actividades sí, estoy seguro de que Lot y su familia se sintieron unos tontos estoy seguro de que se preguntaron si aquello era realmente cierto y es probable que usted y yo habríamos sentido lo mismo en su lugar pero ellos dieron la voz de alarma y actuaron en armonía con ella y Dios los preservó del desastre. Las armas de Dios. Dios podría haber usado al ejército de otra nación para destruir a Sodoma y Gomorra. Ciertamente había permitido que eso ocurriera apenas unos años antes, tal vez como una advertencia. Veas Génesis 14, versículos 1 al 24. De haber procedido así él habría permanecido tras bambalinas, utilizando para lograr su propósito lo que a los ojos humanos habría parecido simplemente el desarrollo normal de los acontecimientos humanos. Excepto por la interacción de los habitantes de Sodoma y Gomorra con Lot y Abraham, quienes los rescataron, aquellos no fueron conscientes de la participación divina en la derrota y recuperación de su ciudad. Dios usualmente ejecuta su voluntad en el mundo por medio de tales acontecimientos naturales. Pero en unas pocas ocasiones, Dios ha decidido cumplir su propósito confrontando a los seres humanos directamente con las armas divinas. ¿Las armas de Dios? Se pregunta usted. Sí. ¿No sabía usted que Dios tiene armas? Déjeme hablarle de ellas. Sus armas son las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Dios dijo a Job. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo?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 Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Oh, Dios está hablando de manera metafórica en esos versículos, dirá usted. Puesto que nunca hemos visto a Dios usar los elementos naturales de esa manera, es fácil para nosotros suponer que estos pasajes de los Salmos y de los profetas son solo metáforas. Sin embargo, un breve vistazo a la historia bíblica nos ayuda a comprender que en los momentos cuando Dios intervino de manera más dramática y poderosa en los asuntos humanos, utilizó las fuerzas de la naturaleza para cumplir su propósito. Tomemos la historia que estuvimos justamente. Considerando. La Biblia dice que Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y que esas ciudades fueron consumidas. Deas Génesis 19, versículos 24. Elena de White hace un comentario interesante acerca de este incidente. Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trono retumba en un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. Comentario bíblico adventista, tomo 5. Página 1096 y 1097. No sabemos si estas bolas de fuego fueron el resultado de alguna causa conocida, como un volcán o meteoritos, o si Dios prescindió de las fuerzas usuales de la naturaleza y produjo las bolas de fuego milagrosamente. No obstante, los pasajes que acabamos de leer en la Biblia sugieren que el método más comúnmente usado por Dios consiste en dirigir las fuerzas naturales existentes en el universo. Este fue seguramente el caso en otros dos acontecimientos dramáticos de la historia bíblica. Egipto y el éxodo cuando Jacob fue a Egipto para estar cerca de su hijo José. Dios permitió que sus descendientes permanecieran allí durante muchos años. No obstante, cuando Dios estaba listo para reinstalarlos en la tierra de Canaán, ellos habían sido esclavizados por un poderoso faraón que no quería dejarlos ir. Dios pudo haber traído a alguna otra nación contra el faraón para que lo derrotara, pero nuevamente decidió utilizar las fuerzas de la naturaleza. No creo necesario recordarle la historia. Diez plagas terribles cayeron sobre la tierra, devastando Egipto. Cuando Dios terminó, todos los cultivos habían sido destruidos. Una tormenta había dañado muchos de los edificios. La enfermedad había matado a la mayoría del ganado y el primogénito de cada familia estaba muerto pero el propósito de Dios estaba cumplido. Él liberó a su pueblo del poder del faraón y lo puso en camino hacia una nueva tierra. Cuando el faraón y su ejército persiguieron a los israelitas. Para esclavizarlos nuevamente, Dios usó de nuevo las fuerzas de la naturaleza para liberar a su pueblo. Hizo que las aguas del Mar Rojo se separaran lo suficiente como para que los israelitas pudieran huir hasta llegar. A la margen contraria, y luego reunió nuevamente las aguas del mar e hizo que ahogaran a los egipcios. El diluvio El más sobresaliente ejemplo bíblico de la intervención de Dios en los asuntos humanos mediante las fuerzas de la naturaleza es, por lejos, el diluvio de Noé, que ocurrió, de acuerdo con la cronología bíblica, poco menos de 5.000 años atrás. La Biblia dice que todas las fuentes del gran abismo se rompieron y que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Estos son eventos de la naturaleza utilizados por Dios para acarrear la destrucción de un mundo pecaminoso que había llegado a estar moralmente fuera de control. Si los científicos de hoy hubieran vivido en el momento del diluvio y hubieran tenido acceso a la tecnología del siglo XX, no me cabe duda de que podrían habernos dicho exactamente qué fue lo que hizo que las fuentes del gran abismo se rompieran y las cataratas de los cielos fueran abiertas. Lo primero sugiere que un terremoto de alcance mundial rompió los sistemas hídricos subterráneos del planeta, permitiendo de esa manera que las aguas inundaran la Tierra. Elena de White se refirió a torrentes de aguas que brotaban de la Tierra con fuerza. Indescriptible, arrojando al aire, a centenares de pies. Es difícil siquiera suponer que pudo haber precipitado la condensación de cantidades masivas de agua en la atmósfera. Haciendo que ello viniera a sumarse a la inundación de la Tierra La Biblia solo dice que ocurrió No dice por qué Es enteramente posible que un mismo y único evento Provocara tanto el terremoto como la condensación de agua En la atmósfera Lo único de lo que podemos estar seguros es esto Cuando se produjo el diluvio Dios utilizó las poderosas fuerzas de la naturaleza para cumplir su voluntad Utilizó los fenómenos naturales para destruir las obras de los seres humanos pecaminosos Empleó sus propias armas de guerra.